Hola qué tal amigos, bienvenidos a Tour Gastronómico me encuentro con Marta Jaramillo del Ringlete, hola Marta ¿cómo estás? Hola muy bien, feliz y Marta cuéntanos eh, ¿cómo ha sido esa alianza entre moda y gastronomía aquí en el evento de Cali Show? Bueno, pues lo primero es que yo soy diseñadora de modas es mi profesión y cuando pensamos, bueno ¿en, en qué evento hacer? Yo, yo pensé en un evento que pudiera congregar no solamente a a los cocineros, sino también a fotógrafos que se hablara de moda y que la ciudad vibrara en torno a un tema. Entonces decidimos que fuera la fotografía. Ya. Bueno, que viene eh, para Cádiz Photo Show eh, mañana, por ejemplo, en, en el barrio Granada, en el Peñón? Bueno, en Granada muy interesante, tenemos la, la exposición de fotografías en cada uno de los establecimientos, pero además, bueno, una cocina maravillosa y en la noche estaremos en el Peñón disfrutando de una pasarela muy bella ya Bueno, vale. un saludito a la gente de marketing, a la gente de Cali, una invitación para que disfruten de este evento, para que vayan a los restaurantes que están en Granada, en el Peñón y en el San Antonio. Bueno, pues a todos los caleños los invitamos a que disfruten de una Cali, una Amoroso, una cali linda, en todos los barrios, hay zonas gastronómicas maravillosas para recorrer y compartir. Está Granada, El Peñón, está Santa Mónica, están las plazoletas de comida. Bueno, los esperamos, San Antonio, y bueno, a disfrutar de comer rico, ciudad Jardín. Y de ciudad Jardín, y de vibrar con el amor. Marta, muchas gracias. A ustedes por la invitación.